vivir, escogería quedarse en su país. En la frontera nadie espera, atrás deja su tierra, que es más que una bandera. Sí, ya tiene que partir, el viaje se ha llevado lo que le queda. Cuando llegue ya verá, la suerte ya está hecha se marcha con gran pena. Su familia se despide desde lejos, ve de a su padre cuando volveré a verte. Y su madre lanza un beso, espero pues, vida mía te dure para siempre. Y marcho con el miedo entre los dientes, de todas nuestras muertes, nadie hay para reclamar. Pero la vida no espera, y no hay tiempo para rendirse. Hay que llegar a esa tierra. Aquí no tengo papeles, esta gente no me quiere. No soy valiente ni fuerte, soy un niño que se escapa de la guerra y la desgracia. Un niño se mire por donde se mire, podría tu hijo ser el que se marcha, porque estamos todas en la misma barca, juntas somos un solo pueblo y ya somos.